Ahí va, ahí va. ¿qué te parece? Mira, está igualito. Ah, eso lo sentí como, como una cara. Con ese terminas el dibujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo otro video. video. El día de hoy vamos a hacer un bonito juego que es de destreza, de dibujo. Más que nada, vamos a usar el cerebro en este juego. ¿El cerebro ah. o el sentido? Ambas cosas, diría yo. Yo siento que <risa> es más el sentido. Cerebro, Mario. No, no no. sentido este porque ahorita les vamos a explicar de qué se trata Sí, antes de iniciar tenemos Exacto. que explicarles sí. sí Así que hay que explicarles, <ríe> Mari, cómo es lo que vamos a ocupar son plumones y hojas de papel sí. Es muy común, de hecho Está divertido Haz ya. de cuenta que tú vas a agarrar esta hoja Te vas a poner aquí sí. Como que si fuera a escribir en la pared y, y aquí te voy a entregar tu plumón no, ¿Y yo me, me quedo de espalda ¿o no? Sí, te debes de quedar a de espalda ver. Haz de cuenta que vamos a ir una y una, una y una Tú vas a estar en mi espalda dibujando claro, primero Exacto Y ya yo tengo que adivinar lo, lo que hiciste Ya sea un círculo, un cuadro, etc Y ahí ¿no? la, así, el siguiente turno Ya yo me pongo contra la pared Y debo adivinar lo que tú Dibujes en la espalda Esta no vale, ¿eh? haz de cuenta Yo voy a poner aquí la hoja, a y ver. mira lo que voy a dibujar A ver, dibuja Ay, caray, ¿qué hiciste es esto A ver, a ver. lo voy o sea, a completar Dale, no lo puedo sencillo. volver a remarcar Mario. Mira, nomás lo, lo que está dibujando es que no pude sentir, no tengo sensibilidad paul. Lo voy a finalizar A ver, a ver si se parece ajá, Y ahorita ajá. se lo voy a mostrar y eso va a ser el a reto. Ver. Vamos a ver el resultado de Mario, a ah, mostrarle. Ay, caray, en serio, es que no tengo sensibilidad, ah, Pablo. Hay que iniciar ahora Así sí ya. Así que va la primera ronda. Vamos a hacer tres rondas tú y tres rondas yo. Ah, ya me R entendieron. Rondas. Rondas, es Ay. que R, R, R, no, es que no hice la, el, ¿cómo está se dice? Está bien, está bien, van a el hacer el trabalenguas de ferrocarril. Van a hacer tres bueno. rondas tú y, y tres rondas yo. ¿Quién inicia? No sé, piedra, papel tijera, ya, yeah. yeah. yo inicio. Ahora sí está la definitiva. Algo fácil porque es la primera ronda. A ver, a ver si le atinas. Bueno. Oh, well. Todavía no termino el dibujo. Es por pasos. Ay caray. <risa> bueno, vamos. ¿Sí? No, es que no, no, no tengo sensibilidad. Dale. Está fácil este dibujo. Y ya. Por último, así. Y... No, no sentí. Dale. Listo. No, no sé ni qué A sea. ver, ¿se parece? Ay, caray, no, <risa> ay, Creo que no se parece para nada. No, pues no, porque la neta yo no sentí no nada. No pero bueno vamos con mi ronda Mario que unos lentecitos ¿no? <risa> tan fácil es que, que estaba no su en eh, güey. Eh, eh, que no no tengo ni idea qué hice Mario. no tengo creatividad no. <risa> haz lo más fuerte para sentir bueno sí es cierto vamos Porque. a hacerlo más fuerte aunque yo siento que se lo recargué así hasta le me eché la playera <risa> ya a vamos a iniciar vamos dale, a darle dale dale. dale dale a ver vamos a dibujar ya sé qué eh, no güey. No, no, No, no, que no, no, no, no, no más? es una oportunidad, solamente, solamente una oportunidad. <risa> vale. Nada que ver, nada, ah, nada que ver. Voy mira. a poner más mi espalda. Ok, ok, Ahí va, te quedamos en la pleida de Paul Ahí está. Ah, ahí va, más o menos. más el primer paso, no estás mal. <risa> ah, bueno, más o menos, ahí va, ahí ver, va. El Siguiente paso, ¿eh? Ahí va <risa> ¡No sabe! No A ver, a ver, a ver. A ver. No, eso, esos son jeroglíficos No, de ¿cuál jeroglífico? <risa> ahí va, ahí va A vuelta. ver, dale, dale ah, ¿Qué es eso? Has hecho puras líneas, ¿no? No sé, no se tiene que decir nada uh, Ahí <risa> Sí, sí, sí. Ahí, no. ¿no? ahí va, el siguiente paso, a ver <risa> Ay, güey, dice. Ay, güey. Otro paso. Ese ¿Es un cubo? No, un <risa> cubo un sin terminar así. Es un cubo, dice. E hizo eso. La última. Ah. <risa> ah, ya, güey. Ahorita vamos a comparar nuestros dibujos. A ver. Miren. Casi, casi. Ah, latino. pero. Es que lo dibujé en cuadrado. Casi latino. Es mejor que el que tú hiciste al principio. Sí, porque <risa> es, un, es Bob Esponja y el mío es este. Exacto. Es Furcio. <risa> <risa> Pareciera que es tan fácil, es verdad, güey. Pero okay. ya estás ahí. Sí. Es que no se siente. No se siente nada, güey. Entonces, lo voy a remarcar bien para que él sienta y pues. Voy a poner algo fácil para él. Ay, güey. Si se me pasó. Ya, man, ya se <risa> No. Me no, hice un punto. Va. Ese ver, sí latiné, ese sí la tindé, ya. Pero bueno, es el primer paso, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Sí. dale. Al último vamos a ver, ahorita no te Ahí voy está. a decir nada. Ahí está. Ahorita no te voy a decir Ahí nada. Está. No, es que tú haces. No se vale Ahí porque. Está. No, date una idea. Es que no se vale. No se, <risa> se vale porque Paul hace un montón. hace muy grande el, el dibujo. Dale, tú dale, está fácil. No, tu cálculo. Tú qué no, piensas que pero... fue. Tú qué piensas que fue? No sé, algo así. ¿Lo sentís así, güey? Algo así sentí, güey, como en zig-zag. Un detallito nomás aquí, mira. No, ni idea, güey. <risa> es el último detalle. Por aquí abajo. A ver, A ver. dale. <risa> hey, Creo wey. que este juego está difícil. Nomás me falta una raya para completarlo. A ver, acábalo. Aquí está, listo. Muéstrales dónde va tu raya ¡Les mostramos! Ahora ¿A sí ya terminé mi dibujo es que no sé Era algo muy sencillo Nah, no, sencillo Sí no, es que no, Era sí. un balón, Mario es que El primero yo... parecía ya forma de pizza es que, es que tú esto lo hiciste junto Y Ajá. ese yo lo sentí en un solo así como en zigzag <risa> Nah, no, se va de trampa <risa> hey, Ya vean, ¿eh? Lo que voy a hacer Le voy a poner mi espalda dura ah, caray! Está fácil. Eso parece. Yo lo sentí así. No, una no, palomita. Pues sí, bueno, no, dale, no, dale, así <ríe> Está fácil, por favor. No, manches. tengo en No, no. <ríe> no está no. bien, dale, dale, dale. A ver, vamos a hacer esto. Eso sí sé qué es. Ah, Eso sí dice qué es. Una <ríe> Vamos a hacer. Caray! <risa> Pero me falta otro. Escuché con el sonido que hizo algo así. Yeah. <risa> a, ver. a ver, vamos a hacer esto, ¿eh? Ah, caray! A ver. Espera, el cabo. Ah, todavía no, ok, ok. Ah, eso lo sentí como, como una cara. <risa> eso lo sentí algo así. ahí, hey, Y una raya aquí. Ahí va otra. A ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver Dios, bueno. bueno, más o menos. Ahí va otra. A ver. No, Sí, sí, sí, sí se parece. A wey. ver. Ah, Pero ahí chintura. va. Sí se parecía un poquito. Esa se parece a la cara de, de Chucky. <risa> Te voy a poner una facilita, para que aunque sea alguien lo adivine. Fíjate, la pasada, si no tuviese infancia, todo el mundo lo hacía en la escuela, ese. ese no todo de la infancia, No tuve infancia, güey, no sabía dibujar bueno, un puerto. a lo mejor la nueva generación este, no lo hacían, pero nosotros que sí no lo hacíamos. Lo peor del caso que sí salió hasta en un episodio de Los Simpsons, pero no me lo aprendí nunca. Vamos por el siguiente dibujo, a ver si lo adivina Mario. A ver, Va a estar ver. papitas ese dibujo. Sí, pero hazlo bien, ¿eh? Es más, te lo voy a dar paso por paso. Mamá, no me manches la playera, porfa. No, no, o sea, no, no, al cabo, no. es azul, ¿no? El <risa> no, es verde. Ay, se, que, va notar, se va a notar, güey. Eso yo pienso que sí lo va a adivinar. Le voy a remarcar. Ahí ah, está. ya, ya, eso sí. Ya. Yeah. Ahí, ah, Ahí va la segunda. Ah, ok. <risa> Aquí. Ay, caray, eso sí, ya nomás no sentí que fue una rajada. A ver. No puede ser. No, oh, es la última. Con ese terminas el dibujo. Ay, caray. Creo que alguien va a estar mocho. ¿Así? Mira. Ah, nada que ver. Era un cono de nieve, Mario. Pues yo, so fácil. yo aquí nomás iba a hacer un, un así. Aquí y luego una M está diciendo hola. Ah, yo pensaba Acá que era un que... niño con una corona. No, este está diciendo hola. Voy a... no voy a fácil, <risa> sí. Debo adivinarla, debo adivinarla. Bueno, incluso voy a hacer letras, palabra y, y algo. No, no te voy caray. a, no a chismear todo. Va todo. a estar muy difícil. ¿Ven, eh? Ah, esa sí me la sé, ay, mira, okay, no más. <risa> estuvo fácil, estuvo fácil. No creo que sea, güey A ver, a, a ver, ver. <risa> eh, eh, eh, <risa> ah, eh, <sí. risa> Ahí va, ahí va eh, eh, Wow, ah, oh, no sé qué es eso Ahí está, es ya la hice, güey Ahí está Ya, miren okay. Ahí en los comentarios, si ¿se parece o no? Era vamos a ver. fácil, vamos, vamos a ver Vamos a ver, vamos, era tu playera No, güey, aquí está el 10, mira Aquí está el 10 ya cuando vi que te equivocaste nada, dije, no, ya. Es que iba a escribir, pero hiciste, si se hace cuenta, la hiciste bien rara. le la puse algo capciosa para que, que me pusieran las pilas. <ríe> Nadie ganó, Mario. Pero bueno, Mario, esperemos que les haya gustado este video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activen la, suscríbanse, la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. A TikTok. Y a todas las redes sociales que estamos ya activos de nuevo. Así que también recuerden mucho compartir el video, que es muy importante en todas las redes sociales. Denos like. like así like, que like, like, nos llegamos. vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Ya con su familia esto Sí, está divertido, divertido.